Pregúntanos cómo Envía un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia, sobre todo la verá tu bolsillo. A partir de hoy, en cada programa les voy a hablar de un emprendimiento de un venezolano. Quiero apoyar a nuestra gente. No es mucho lo que puedo hacer, pero aunque sea les puedo hablar de lo que están haciendo. Los productos de los cuales voy a hablar en esta sección no son productos que conozca, no son productos de los cuales yo puedo dar una referencia. Queda a ustedes conocerlos y ver qué tal está este producto. Entonces, el primero del que le voy a hablar es Café Donchemo. Es un café puro artesanal que se produce en el Piemonte andino en Barinas. Un café completamente puro. Lo pueden buscar en Chacao en la esquina gourmet. En el Bojegón Criollo Market de Los Palos Grandes, en el Centro Comercial Plaza de las Américas, en el Cafetal, o en el Centro de Caracas, en la de Los Andes. O en los teléfonos que voy a dejar en la descripción del video. Vamos a apoyar a nuestra gente, probemos estos productos. Sin duda alguna, debe ser muy bueno, los productos artesanales tienden a serlo, porque tienen una especial forma de ser desarrollado, una, un cariño especial con que se hacen. Entonces, los invito a probarlo y cuéntenme qué tal les fue, cómo les pareció. Quien lucha puede perder, quien no lucha ya perdió. Este es un pensamiento de Bertolt Brecht y está muy a propósito de nuestro tema. Nuestro tema se llama acomodados y acostumbrados. Acomodados, casi todos son corruptos, enchufados, personas que tienen negocios con el gobierno y que se están dando la gran vida en este momento en Venezuela. Pero la mayoría de los venezolanos son los acostumbrados, los que ya no encuentran cómo hacer para sobrevivir pero lo están intentando. Y para sobrevivir, una de las cosas que han hecho es acostumbrarse. Ya pareciera que no les duele lo que sucede. Personas que dicen, no, es que en mi barrio falta el agua, no llega el gas, están los malandros, me mataron un primo, mataron a un sobrino, y lo toman casi con naturalidad. Porque quizá para sobrevivir se han ido acostumbrando. Para hablar de esto, invité a una persona que es muy famoso en Twitter. Un día escribió un hilo, Diciendo que él puede ser negro y de derecha Ese hilo tuvo Miles y miles de retweets Incluyendo el mío, por supuesto Porque me pareció brillante Alguien lo utilizó el negro de los hilos Bueno, como quieran decirle Es una persona brillante, es un cerebro privilegiado Y afortunadamente lo tenemos en este bando De los que queremos liberar a Venezuela Es el psicólogo Jorge Ugueto Jorge, bienvenido al programa Hola Marcelo, Hola, Marcelo. gracias por la invitación Bueno el programa de hoy viene a propósito de un video, que lo voy a poner en mis redes, particularmente en mi Instagram, que es un, una nota de prensa que hicieron unos periodistas españoles sobre algunas personas en Venezuela que vivían muy bien, que eh, iban a pasear en helicóptero, que iban a comer en las Mercedes, restaurantes de super lujo. Para complementar, hoy vi un video sobre el restaurante que está en el Hotel Humboldt, en el Ávila, fueron cuatro personas a comer hamburguesas y se han gastado más de 200 dólares. Con 200 dólares, acá donde estoy, en España, bueno, nos damos un banquete, un montón de gente. Pero eso es para los enchufados. Que dicen que viven muy bien y para evitar problemas no se juntan con el resto de la gente, es decir, no se juntan con nadie. Algunos dicen, y he seguido diciendo, es que yo soy rico porque mi familia tenía así, ahora todos son ricos de cuna. En realidad son ricos de la cuna de la revolución, la gran mayoría, pero todos son ricos de cuna. Sean grandes paseos en helicóptero, grandes lujos. Compran carteras de mil dólares, como decía en este video. En Nueva York tú puedes comprar una cartera de mil dólares. Y uno dice, bueno, con lo que gana una persona promedio, dice, bueno, ahorro, guardo un poco y me lo puedo comprar. En Venezuela, eso es imposible. Porque mil dólares es lo que ganaría un venezolano en años, en siglos de trabajo. Tenemos un 96% de pobreza y un 80% de indigencia. Esa es la realidad de Venezuela. Y en ese 4% que no es pobre, tenemos una clase media que tiene lo que tiene porque lo compró cuando se podía, que compraron su departamentos, compraron su, su carro, compraron una nevera grande, una cantidad de cosas, pero como alguien dijo que ahora la clase media son las personas de grandes autos parados por falta de repuestos y grandes neveras vacías, porque la clase media también está pasando muchísimo trabajo. Entonces, cuéntanos, Jorge, ¿cuál es tu impresión sobre esto que este video que vimos? Bueno, es, podemos hablar de ese video, podemos hablar de, de, de, otros tres, de, perdón, de otros testimonios que tienen que ver también, que están directamente relacionados con ese video. Eh, el problema de Venezuela es de una gran complejidad. No se reduce solo al económico, aunque la economía es, es una preocupación acuciante de, de casi todos los venezolanos. Es, eh, es un problema dif, difícil, eh, difícil de calibrar, es una situación difícil de evaluar. Podemos tratar de hacerlo, yo puedo tratar de hacerlo desde mi profesión, desde la psicología individual, pero eso no agota ni de lejos el asunto. Eh, ese fenómeno del acostumbramiento puede enfocarse de varias maneras. Por un lado, la situación de Venezuela es trágica y en ese sentido algunas personas pueden encontrar irritante o molesto, difícil de explicar, que haya una gran masa de la población acostumbrándose a vivir como se vive en Venezuela, eh, sin acceso al agua, sin... Eh, sin gasolina, eh, sin gas para cocinar, eh, con recortes de electricidad constantes, sin acceso a medicamentos, sin acceso a servicios de salud, con un transporte precario y en, en algunas zonas del país es, podemos decir que es inexistente, con una inseguridad crónica, eh, gobernados por, por delincuentes, con delincuencia común, controlando las calles. Es una situación terrible. Si a eso le sumas, los, no sé a cómo está en estos momentos el salario mínimo. 1, 2, 3 dólares al mes. Si quieres multiplicar esa cantidad por 10 y llegamos a 20, a 30 dólares al mes, sigue siendo totalmente insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de, de cualquier persona. Necesito que cortes acá porque está llegando un ruido de la calle. No sé si te llega. Un mínimo, pero no importa, yo le, le... Ah, ok, entonces voy a continuar y tú, tú editas aquí. Yo ese pedacito. Aún si hablamos de 30 dólares al mes, es una, una cifra a todas luces insuficiente. Tú estabas hablando de, de, de una comida de hamburguesas que costó 200 dólares. 200 dólares no es una fortuna, pero es una no es una cantidad despreciable de dinero. Acá en Perú, por ejemplo, donde yo vivo, 200 dólares son tres semanas de sueldo mínimo. Entonces, no es una cantidad que tú vas a despilfarrar eh, de manera alegre. Bueno, volviendo al tema del acostumbramiento. Eh, ¿Qué ocurre en Venezuela? Que la situación es trágica, pero se trata de una, de una tragedia muy particular porque eh, se trata de una tragedia que se ha prolongado por muchos años. Cuando una situación es, es trágica, eh, suscita el interés de la gente, puede convertirse en noticia, eh, puede llegar a todos los rincones del mundo esa noticia. Pero cuando esa tragedia se prolonga, cuando esa tragedia se hace interminable, esa noticia pierde interés. El sufrimiento sigue, la gente sigue sufriendo, la gente sigue pasándola mal. Eh, sigue habiendo gente que muere en Venezuela por falta de comida, por falta de medicamentos. A mí me ha tocado hablar con gente que se ha venido caminando de Venezuela y me han contado cómo el que venía junto a ellos en los páramos colombianos murió, murió congelado, murió por el frío. Me ha, me ha, me ha tocado escuchar esos testimonios. Eh, el sufrimiento sigue allí. Pero para el que está afuera, para el espectador, palabra que puede ser muy significativa, pero en los tiempos que corren, la noticia es más un espectáculo que otra cosa. Para el espectador, aquello pierde interés porque, bueno, se ha prolongado en el tiempo y, y de verdad puede resultar molesto, fastidioso, monótono. Para alguien que vive en, en otro lugar, escuchar constantemente eh, lo que ocurrió en Venezuela. Entonces, esa tragedia se vuelve eterna y una tragedia eterna es una tragedia que pierde interés. Es, es más, por definición, me atreveré a decir casi que por definición, deja de ser una tragedia porque ocurrió algo parecido a lo que ocurre con el orgasmo. Un orgasmo es, por definición, un evento muy circunscrito en el tiempo. Un orgasmo no es un evento que se prolongue por, por, por, por mucho tiempo. Con la tragedia ocurre lo mismo. Entonces, las personas que están viviendo esa tragedia, los venezolanos que están en Venezuela, eh, tienen, tienen la tarea de seguir viviendo. Y vivir significa eh, no solamente sufrir, no solamente quejarte de, de, de, los, de, la, de los crímenes que comete el gobierno, que comete la clase política. Eh, vivir significa eso, significa vivir, significa que con todas las limitaciones, con toda la precariedad del caso, tú vas a seguir celebrando el, el, el cumpleaños del, del vecino, el cumpleaños de tu hijo, de tu sobrino o tu propio cumpleaños. Significa que cuando llega el momento de las vacaciones, así sea de la manera más pobre posible, tú tratas de irte a, a, a la guaira a bañarte un rato, aunque no lleves nada para comer como lo hacíamos en nuestra época, cuando, nos, cuando íbamos a la playa. Este, pero tú necesitas recrearte porque esa es una necesidad fundamental del ser, del ser humano. Eh, tú necesitas hacerlo y la gente necesita hacerlo. Cuando llega la época de, de las fiestas navideñas con todas las limitaciones que tiene la gente en Venezuela, bueno, se las arreglan para, para preparar, aunque sea un plato sencillo, un plato navideño humilde y poder compartir en familia, aunque sea el, el 24 de la noche o el 31 de diciembre en la noche y darse el feliz año y bueno, todo, todo lo que supone la, la celebración de la Navidad. Eso es perfectamente comprensible este, eso, y es normal que suceda porque... Tú no puedes eh, vivir en un estado de permanente desasosiego. Es imposible. Ningún organismo soporta un estado de permanente estrés. Tú puedes estar estresado por un tiempo y tu organismo de alguna manera está diseñado para resistir ese estrés. Cuando ese estrés se prolonga, ocurre lo mismo que ocurre cuando tú estiras un, un, un resorte. Tú estiras un resorte por un par de segundos y al soltarlo, el resorte, el resorte vuelve a su posición original. Cuando el estiramiento dura más tiempo de lo debido, el resorte no va a poder regresar a su posición original. Y algo parecido ocurre con nuestro organismo. Entonces, necesitamos esa, eh, necesitamos esas, esa vía de escape, necesitamos esa salida. Pero una cosa es esa salida que todos tenemos y, y a la que todos legítimamente aspiramos. Y otra cosa muy diferente es caer en la autocomplacencia, en el victimismo o en esa idea tonta de que todos somos unos héroes porque estamos sobreviviendo o en esa palabreja infame, no porque la palabra como tal sea infame, sino porque el uso que se le ha dado es realmente infame. Esa palabra es infame que es la resiliencia. ¿Por qué? Porque la resiliencia, ese concepto de resiliencia apunta al hecho de que tú tienes la capacidad para resistir. Si tú estás atravesando una situación muy difícil, una situación de estrés crónico, una gran tragedia, una situación como la que se vive cotidianamente en Venezuela, esa situación ciertamente requiere resiliencia, requiere que tú tengas aguante, porque si tú te vas a derrumbar a las primeras de cambio, tú tampoco tienes capacidad de adaptación, capacidad de, de, de supervivencia, de, de sortear las dificultades. Entonces, sí, en ese sentido, es necesaria la resiliencia y todos la necesitamos y todos en algún momento hemos tenido que hacer uso de de los recursos de supervivencia, de afrontamiento que tenemos. Podrán ser más efectivos o menos efectivos, pero todos de alguna manera lo hemos tenido que hacer. Ahora bien, una cosa es, es la capacidad de aguante, otra cosa es la complacencia. Cuando hablamos de complacencia, cuando no es solamente el aguante, sino que tú has, eh, te has adaptado a esa situación, terminas viendo inclu, viéndola incluso como algo normal, y terminas justificando tu apatía, tu inacción, tu cobardía, como lo quieras llamar, con la palabrita resiliencia. Yo no le estoy diciendo a la gente en Venezuela que tienen que salir en estos momentos a la calle para que la Guardia Nacional los mate. No, no estoy diciendo eso. Eh, a mí en, en, en su momento también me tocó salir a la calle a protestar. A los dos de alguna manera nos tocó. Y eso no nos convierte en héroes ni nos convierte en personas valientes. Yo no me considero una persona valiente, me considero un tipo heroico. Simplemente salí porque era lo que tocaba, era lo que había que hacer en ese momento. ¿Qué ocurre? Que eh, tanto la población como la, casta, la clase política tienen responsabilidad allí, porque si bien es cierto que esas protestas no prosperaron, eh, es, es cierto que no prosperaron en parte por la traición de cierta clase política, pero también es cierto que la población venezolana se ha dejado manipular y sigue dejándose manipular por esa por esa clase política. Entonces, esto de resiliencia y el acostumbramiento hay que saberlo entender. Una cosa es que tú te adaptes, tú te acostumbres, tienes que hacerlo, es forzoso que sea así. Otra cosa muy diferente es eh, recurrir a una palabra que además suena así, tan técnica, tan sofisticada, no tan científica. Incluso uno se da cuenta a veces, y es un fenómeno bastante tonto, pero es significativo, a veces las personas dicen resiliencia y se sienten como importantes, porque están, están diciendo una palabra rara, una palabra extraña. No, es un, yo lo veo como un simple, un simple autoengaño. No quieres seguir luchando, no quieres seguir esforzándote, no quieres hacer las cosas que hay que hacer para, bueno, para mejorar tu situación y prefieres disfrazar todo eso con el, el término de resiliencia. La, gente la gente trata de acostumbrarse a sobrevivir. Eh, en la cárcel, en la cel, lo, eso es que lo, los presos a la, la situación. situación. Tengo un, ten un, ten un ten los presos trataban de acostumbrarse a la situación y hasta se reían en algún momento. Parecía que, que estaban bien inclusive, pero la realidad es que no estaba nada bien. Era una forma de sonreír. pero ¿qué tanto se acostumbra uno a las cosas realmente malas? La gente se acostumbra a los campos de concentración nazis, a los gulags soviéticos. Uno no puede terminar acostumbrándose a cosas tan terribles. Estoy seguro que los judíos no se acostumbraron a los campos de concentración. La situación que tenemos ahorita en Venezuela es la peor de la historia de Latinoamérica, porque tenemos 7 millones y medio de desplazados y eso es más o menos la cuarta parte de la población que tenía Venezuela. Hay que sumar de los muertos por la violencia, por la violencia política, porque cuando alguien, alguien era incómodo para alguien del gobierno, pues simplemente moría en un intento de robo, en un enfrentamiento con la policía que nunca se investigaba. Pero eran asesinatos políticos mueren de desnutrición los venezolanos, mueren por falta de medicina, lo cual he conocido varios casos, mueren por congelación, que tú has conocido personas que los han visto y ha sido noticia, mueren ahogados cuando tratan de huir, y uno tiene que tratar de no acostumbrarse a ese horror, aunque es difícil. claro Cuando uno no consigue la forma de encajar su vida con estos horrores y superarlos, viene lo que militarmente se llama la fatiga de campaña, y después se le bautizó estrés postraumático para darle un, una forma de decir más amplia que pudiese incluir a quienes no eran militares y quienes no estaban en campaña. Durante la guerra se habla fatiga de campaña, soldados que ya no aguantaban el estrés de estar permanentemente al borde de la muerte. Ese estrés postraumático ataca por muchísimas razones. Personas que han estado secuestradas, presas, que han sufrido accidentes terribles, circunstancias terribles, que quedaron atrapados en un derrumbe. Todo eso tiene estrés postraumático. Sobre la situación de Venezuela, podemos decir que Stalin dijo que un muerto, diez muertos, cien muertos, son una tragedia. Pero un millón de muertos, dos millones, diez millones, son una estadística. Ya Venezuela pasó de ser una tragedia a una estadística. Y la, muchas veces dicen, pero es verdad lo que me cuentas de Venezuela. Cuando a mí me entrevistaban en la Argentina, en las televisoras, a veces los periodistas, con buena fe, me decían, pero es cierto lo que me dices. O sea, che, pero es cierto lo que vos me decís porque no podían comprender algo tan horrible, algo tan fuera de sus parámetros normales. No es que no me creyesen, es que no podían creer que una cosa tan horrible fuese. Hace 80 años la gente no cree, 75 años la gente no creía que los campos de concentración fuesen ciertos, pero existían. Ahorita la gente no cree que el horror de Venezuela sea cierto, pero lo es. Nosotros lo, lo hemos visto. Tenemos también, por ejemplo... Eh, en Chacao, que era el centro de la Guarimba, yo soy de Chacao, que eso parecía a lo alto al soldado Ryan, la tercera guerra mundial, explosiones, tiros, toda una guerra, pero Venezuela es la, eh, Chacao es la única parte que estaba en guerra, junto con Altamira, el distribuidor Santa Fe, partes de, del de algunas zonas del interior, pero a la gran mayoría no les importaba. Porque creo que esa gente se acostumbró, mucha gente se acostumbró a vivir mal en Revolución. No se imaginaban hasta qué punto iban a llegar ahorita a, a, a vivir mal. O sea, lo que vivían en el 2014, que era malo, era un paraíso comparado con la Venezuela del 2021. En el, en el 2014 eh, ocurrió, yo observé un fenómeno que es característico de Venezuela. Venezuela es un país que nunca, me parece a mí, nunca se terminó de formar, nunca, nunca se terminó de integrar. Y yo creo que en el 2014 eso se observó. Eh, hubo amplios sectores que simplemente se negaron a, a unirse a la lucha que en ese momento se estaba haciendo. Eh, hubo una frase que se popularizó mucho en ese momento, que era aquella de si no trabajo, no como. ¿Qué pasa? Que muchas personas se dejaron de unir a la lucha porque, bueno, tenían que trabajar y si no trabajaban no comían, pero al cabo de un tiempo ya ese trabajo no lo tenían, que no tenían su fuente de ingreso. Ya fuera un negocio, fuera lo que fuera, ya no lo tenían. Es decir, eh, hubo esa incapacidad de entender que esa lucha no era solo de un grupito, sino que era una lucha por todo el país, incluyendo a esos que decían si no trabajo, no como. Ese es un fenómeno, un fenómeno característico de Venezuela. Ahí no, no sé cómo expresarlo, pero es, es algo que yo observo en ese momento y que lo he observado, lo observado repetidamente. Es, el, es una especie de egoísmo malentendido, porque hay que tener cuidado. El egoísmo no necesariamente es malo. Todos somos egoístas. No podríamos sobrevivir si no fuéramos egoístas. Cuando tú cobras tu salario, tú no se lo regalas al vecino. No se lo puedes regalar al vecino. Tú tienes que ver por ti, tienes que ver por, por tu familia. Eh, tú tienes que, que, que pagar las cuentas, pagar los servicios. Este, no me refiero al egoísmo entendido como lo entiende el típico militante de izquierda que piensa que tú tienes que deshacerte de tus posesiones. No, no me refiero. Me refiero al, a un egoísmo malentendido porque... Por mucho que sí, tenemos que respetar la propiedad y la, la, las decisiones de cada quien. Y si tú no quieres salir a protestar, nadie tiene por qué obligarte a salir a protestar. Es, es tú de soberanísima decisión salir a protestar o no. Es necesario entender que esa protesta hace falta. Es decir, no es una cuestión de obligar al otro, es una cuestión de, de tener la suficiente... Solidaridad, repito, solidaridad en el buen sentido, no una solidaridad a la fuerza, como ocurre en los regímenes totalitarios de izquierda, ¿no? solidaridad en el buen sentido. Pero eso es algo a lo que tú no puedes obligar a la gente. Eso es algo que se supone que está en tu, en tu ética, en tu formación como persona y en tu visión de las cosas. Y en ese sentido, eh, Venezuela tiene un problema muy serio. Eh, y eso lo, lo, lo observamos todos los días. Yo no estoy allá, pero hablo, estoy pendiente de las informaciones allá y hablo con personas que están allá. Y, y, y las cosas que están ocurriendo en la calle, lo que ocurre, por ejemplo, con el dólar, para citar un caso muy concreto, cuando tú vas a comprar algo que cuesta 8 dólares, pagas con un billete de 10, nunca tienen el, el vuelto para darte los 2 dólares de cambio. Y siempre te exigen que tú te lleves un producto adicional, aunque tú no quieras o no necesites ese producto. Entonces, y, y mi comentario es, bueno, y, y todas las personas que te pagan con un dólar, dos dólares, un dólar, dos dólares, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo es posible que tú digas diariamente que no tienes cambio? Entonces, ahí tú observas esa falta de, esa falta de empatía, de solidaridad, de sensatez, porque también es una, una muestra de insensatez. Recordemos que Venezuela cayó en esta vorágine de horror, en este hueco profundo. Porque teníamos una clase política que al parecer no ha cambiado mucho, una clase política que en los años 80, 90, cuando era posible hacer los ajustes, hacer cambios que el país necesitaba, hacer las mejoras institucionales que el país necesitaba, trabajar contra la corrupción de la manera en que el país lo necesitaba, esa clase política eh, fue lo suficientemente insensata como para no comprender que la destrucción del país, iba a terminar siendo en cierta forma su propia destrucción, o debía haber supuesto su propia destrucción. Si hemos llegado hasta este punto, hasta este punto y esa clase política sigue allí, es porque esa clase política se, se alió al, a ese elemento dist, de, eh, destructor que se apoderó de Venezuela, que, que comenzó a regir los destinos de Venezuela, y esa clase política en estos momentos es corresponsable del es corresponsable del horror, es corresponsable del desastre, de las muertes, de todo el sufrimiento, de, eh, de todas las vivencias del exilio, que es una vivencia muy dura, es, es corresponsable de todo eso. Bueno, la gente no, no, eh, cuando tiene un vecino, un vecino, alguien muy rico, es un señor, sabe que es un corrupto, sabe que es un narco y no les importa, es un señor. Es un problema de moral también que nosotros eh, planteamos eso. Digamos, nosotros somos decentes, por lo tanto, los corruptos no son como nosotros, los delincuentes no son como nosotros, pero se ha perdido todo. Y ya la gente, en ese acostumbramiento, dice, bueno, pero ¿para qué voy a pelear con el vecino si, al fin de cuentas, para algo me puede servir, en algo me puede ayudar, aunque sea un corrupto, aunque sea culpable de la situación en la que estoy? La gente se va animalizando. Yo recuerdo cuando fui director en Yare, que lo vi, lo vi también cuando, cuando estuve preso, pero el, la anécdota es de cuando fui director. Un preso que se encargaba de la limpieza de la cocina, de, del comedor de, de la dirección. Hay un momento que me dice, eh, señor director, ¿se va a comer eso que está en el plato? Y dije, no, ya no voy a comer más pensé que iba a recoger el plato y se lo iba a llevar. ¿no? agarró, sacó la servilleta, agarró un puré de papas con la servilleta y después se lo empezó a comer así con la mano como un animal. La, eso, eso sucede y la gente se va animalizando para sobrevivir. Y es lo más lamentable. La cesta básica está en 200, 300 dólares en Venezuela. No hay ningún trabajo que lo produzca. La gente se rebusca, pero no se producen esas cantidades en condiciones normales. Tengo una amiga que es ingeniero en PDVSA gana 16, 17 dólares mensuales, pero me dice que le sirve mucho el trabajo porque ella lleva comidas y como es ingeniero en pedesa puede entrar, puede ir por todas las instalaciones y vende comidas. Entonces su verdadero trabajo es vender las comidas. Con eso sobrevive porque lleva unos 100 dólares a la casa y puede ayudar como ya vive con los padres pero esa no puede ser la forma que vive nuestra gente porque solamente un 4% que no es pobre, el 96% de nuestra gente vive en entre pobre y miseria. Y eso tiene, tiene que cambiar y no puede uno acostumbrarse. Lamentablemente la gente empieza a acostumbrarse. Incluso hasta la clase media se empieza a acostumbrar. Y ya la clase media no es lo que era antes, lo que éramos tú y yo como profesionales hace 10 años. Teníamos nuestro departamento, carro, íbamos con los niños a pasear, el McDonald's, eh, el parque de diversiones. Yo tenía una acción en un club, lo pasábamos muy bien. Ahorita ni soñarlo. Entonces, eh, la clase media se fuerza de rebusques, pero no es lo que éramos nosotros. Y eh, me recuerda la, la película de La vida es bella, que el padre engañaba eh, al hijo y el hijo no se dio a dar cuenta que estaba en un campo de concentración nazi. Pero eso no es una historia real. La realidad es que todos vemos el desastre en que estamos, los niños lo sienten. Y yo creo que hasta los niños se van animalizando. Y eso es un daño terrible que se le está haciendo a Venezuela porque es una generación que ya está acostumbrándose a lo peor y tenemos que acostumbrarlos a lo mejor. Porque si no, en 20 años viven casi que como animales zoológicos y van a decir, no, mira, yo me acostumbré, yo estoy yo tengo resiliencia, yo, yo, yo sobrevivo. Uno no puede estar sobreviviendo. Si los seres humanos llegamos a donde llegamos en la evolución es porque no sobrevivíamos sino porque nos ya, vos. Cuando hablas de, de, de animalización, me hace recordar a, a Borges, a Jorge Luis Borges, que él decía que los animales eh, viven en un eterno presente, no tienen ni pasado ni futuro. Y en cierta forma la vida cotidiana del venezolano es, es así, en cierta forma es simplemente pensar en, en, en conseguir comida, en, en las necesidades básicas en las necesidades básicas. Cuando dice que ha habido un proceso de animalización y, y que los niños se ven afectados, Mira, y, a, a, a, a, he escuchado testimonios de niños que juegan a hacer la cola de, de, de la, del, del gas. Están jugando a hacer la cola del gas. Esos son los juegos, algunos de los juegos infantiles. La animalización es un fenómeno moral. Estoy utilizando el término moral en su sentido más amplio como se usaba en el, en el siglo XIX, por ejemplo. La animalización es un fenómeno moral. Es decir, es un fenómeno que tiene que ver con la psicología y tiene que ver con la ética. Es decir, no es solamente un fenómeno, es decir, no es solamente una cuestión de decir esto es bueno, esto es malo. Un ejemplo muy sencillo. En algún momento del año 2019... Eh, la, la gente, el ciudadano en Venezuela estaba muy molesto ya con, con Juan Guaidó porque eran muchos meses de burla, muchos meses con el mismo discurso vacío, sin, sin ninguna acción concreta, sin ningún resultado, todo lo contrario, puros fracasos, fracasos desde la perspectiva del venezolano de a pie, desde la perspectiva de la casta política eran, eran éxitos resonantes. Pues bien, la gente estaba muy molesta con él y había un, un acto, una convocatoria, no sé exactamente qué era, y Guaidó estaba en una tarima y estaba rodeado de gente. Todavía tenía algo de, algo de arrastre popular porque había bastante gente allí. Y la gente estaba molesta reclamándole la intervención. Y la gente en, un, en algún momento empezó a gritar a coro, empezaron a gritar intervención, intervención, intervención. Y lo que ocurrió a continuación es, es uno de los espectáculos más tristes y más deprimentes que me ha tocado ver en mi vida y más vergonzosos también mientras la gente gritaba intervención, intervención Guaidó dijo eh, cese de usurpación y entonces la gente automáticamente eh, el cambio fue impresionante porque en lugar de seguir exigiendo la intervención dijeron a coro también gobierno de transición y elecciones libres o sea, el mantra que el ridículo que tanto se repitió a lo largo de ese año eso también es animalización al igual que, que, que, que el, un animal registrado en un circo, eh, a una señal del, del domador haces un movimiento, a otra señal del domador haces otro movimiento, eh, tal como una, caja, una rata que es introducida en una caja de Skinner donde ha aprendido a que cuando le da una palanca le cae una bolita de azúcar. Es, es exactamente lo mismo. Es decir, tú fuiste a reclamar algo, pero ese reclamo no prosperó. Este, ni siquiera hubo un acuse de recibo porque a una señal, a un estímulo simple de la persona que es responsable de, de, de, de la situación o una de las personas responsables de la situación que tú estás viviendo, automáticamente se te olvidó lo que fuiste a reclamar. Por muy duro que suene, por muy feo que suene, eso también es animalización, eh, porque tú lo ves desde afuera y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es algo así como que si tú le eres infiel a tu esposa y cuando tu esposa te está reclamando, eh, tú vas al equipo de sonido y pones la canción con la que la enamoraste y ella automáticamente eh, se le olvida lo que te estaba reclamando y corre a abrazarte. Es una cosa más o menos así. Evidentemente ninguna mujer va a reaccionar así. Es más, si le pones la canción con la que la enamoraste, más se enfurece, más molesta se pone. Entonces, es realmente increíble y todavía recuerdo el episodio y, y no dejo de sentir estupor, de, de experimentar estupor de cómo es posible que una gran porción del, del pueblo venezolano haya sido estupidizada hasta esos extremos. Es, eh, es para es, es para pensarlo muy detenidamente. El caso venezolano es, es muy difícil. Es un, un fenómeno muy complejo, único en la historia, y como ya he comentado con algunas personas, y he dicho en otros lugares, y bueno, muchas personas coinciden conmigo, esto va a dar materia de estudio a, para un futuro a sociólogos, antropólogos, psiquiatras, psicólogos, historiadores, politólogos. De verdad que hay, hay mucho que analizar en el caso de no es un caso único en la historia, lo que ha ocurrido en nuestro país. Hay un dicho zapach sí, sí, dice, si me engañas una vez es mi culpa, si me engañas dos veces es mi culpa. Los políticos viven engañando a la gente. Lo hacían en la cuarta y mucho más que lo hacen en la quinta. Pero en la quinta nosotros los chavistas, también los de oposición, se han cansado de engañar creando frasecitas que suenan muy bien y lo que sirven es, como dices tú, para estupidizar a la gente. Y... Ya hay políticos de oposición que han sido sancionados internacionalmente, ellos o sus familiares, como fue el, el caso de la sanción a los familiares de Henry Ramayú, pero la gente sigue creyendo a los políticos de oposición. A Guaidó no lo han sancionado, pero se ha visto la cantidad de mentiras que ha dicho, los errores que ha cometido, que uno dice, pero ¿cuántos errores puede cometer una sola persona sin Y siguen creyendo. Entonces, la gente... Pero les creen que lo salven ayer yo voy a resolver mi problema y por supuesto la gente no toma medidas más drásticas para defender a Venezuela porque la traición de los políticos ya ha sido reiterada la guarimba del año 2004 como dije en el programa de la semana pasada con Pedro Pedrosa fue traicionada por los políticos, la del 2014 fue traicionada por los políticos, la del 2017 fue traicionada por los políticos, los militares del golpe azul en el 2014 fueron traicionados por los políticos porque hay un político que estuvo en reunión con ellos y fue y le dio toda la información al DGCIN y por eso terminaron todos presos. Y me lo dijo uno de los que estuvo en el complot. O sea, no, no es que me lo estoy imaginando. Cantidad de militares que han terminado presos, el DGCIN está lleno de militares que dijeron, es que esto no puede seguir en este país. Y la gente sigue creyéndole. Hay que cortar con esa, con esa gente, con los políticos. No podemos dejarnos por vencidos. Tenemos que luchar contra el chavismo, el rojo, el azul y el verde. Y tenemos que hacer que caigan. Y nos corresponde a todos un poquito de, de eso. No le corresponde a Jorge Ugueto, no me corresponde a mí, no le corresponde a usted individualmente. Nos corresponde un poco a todos, que cada quien empiece a poner un poco. Y lo primero es dejar de creer en políticos y eso es decir, bueno, vamos a empezar a hacer algo. Cuando llegué a la Argentina recién fugado... En algunos actos que estaba, la gente me decía, Venezuela me decía, tú eres un héroe. No, yo no soy un héroe. Yo tuve mala suerte, inclusive, porque yo no debí ser capturado. El que es capturado no es un héroe, es alguien que corrió con mala suerte o cometió errores. En mi caso fue mala suerte, pero no, no, no debe ser. Uno no es un héroe, simplemente uno es parte de los que quieren a este país y quieren cambiarlo. Estando allá yo me dediqué a dar conferencias sobre la situación de Venezuela, entonces pues me dijeron, bueno, da conferencias sobre resiliencia porque tú estuviste preso, la pasaste muy mal, ahora abriste un negocio aquí en la Argentina para que la gente vea que uno puede recuperarse. Y bueno, está bien, yo puedo hacerlo, pero yo lo que quiero es que no seamos resilientes, sino que seamos libertadores. Todos un poquito y que veamos cómo caen, ¿no? En 60 o 70 años. Cuba tiene 60 años y todavía está ahí, la Unión Soviética duró 70 años yo no quiero que sean mis hijos los que lo vean, quiero verlos yo y quiero verlos como dije quiero ver a Nicolás Maduro, a Diosdado a Tarek Elaizami, a Tarek William a Cilia, a todos, con Braga Narajada en Guantánamo porque ese es el sitio donde tienen que ir todos ellos bueno Jorge, te agradezco muchísimo la participación, excelente y bueno, esperemos que esto se repita, tengamos más oportunidades para seguir conversando Gracias por la invitación Marcelo, sí la pasé muy bien conversando contigo y ya habrá más oportunidades en el futuro. Les voy a dejar eh, la descripción del video, las redes de Jorge para que lo sigan, no se lo pierdan porque no tiene desperdicio cada vez que Jorge escribe. Eh, pueden apoyarlo también en Patreon, se los voy a poner, es un escritor de primera, así que disfrútenlo y a continuación pues tenemos... El análisis noticioso de, de la semana con el licenciado Luis Pico, como siempre he dicho, mi compañero de CELDA, Indiana 3, también preso político. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos en la siguiente etapa del programa, la siguiente fase del programa. Okay, listo, bueno. Listo. Bien, amigo, después de una interesante conversación con Jorge Huguetto, vamos a ver nuestro resumen noticioso de la semana. Siempre hay cosas que pasan en la semana que tenemos que saber, que tenemos que analizar. Venezuela nunca nos va a dejar que nos aburramos. Alguna cosa pasa, algún desastre tenemos. Bueno, Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué hay de bueno para hoy? Hola, Marcelo. Hola, amigos. Esta semana eh, vamos a hablar acerca de esta especie de dolarización, como lo ha querido vender la, la dictadura en Venezuela. Eh, sabemos que han intentado vender la percepción de que en el país existe una especie de recuperación económica. Eh, sabemos que el Bolívar ha perdido su valor, sabemos que mucha gente ha empezado a manejar billetes de dólares, sobre todo billetes de baja denominación, y en un paso más eh, que ha dado la dictadura, el mismo Maduro salió en televisión diciendo que a partir de ahora van a poder abrirse cuentas en dólares en el Banco del Tesoro, un hecho llamativo, eh, primero porque es un banco público, es un banco que maneja directamente la dictadura. Eh, en el recuerdo queda el archivo de Maduro diciendo que le iban a romper el brazo al dólar criminal cuando recién asumía el poder por allá en el año 2013. Eh, vemos que ahora quien decía que le iba a ganar la, esta batalla al dólar y que satanizaba portales como Dólar Judei y a las redes sociales, eh, ahora apuesta supuestamente por el dólar. Pero es un hecho que llama la atención, porque Maduro decía supuestamente que se habían abierto ya unas 20.000 cuentas, no dio detalles de quiénes son estas personas, ni de dónde proviene este dinero, de cuál es el supuesto respaldo, no dio detalles de cómo se tiene que hacer para abrir una cuenta bancaria, y particularmente uno de los hechos más llamativos es que si bien se pudiera vender la imagen de que Venezuela está dolarizada, eh, no hay acceso al crédito, no hay acceso a una serie de medidas eh, que corresponderían en una dolarización bien hecha. Y particularmente nos preguntamos eh, quiénes pudieran tener la confianza suficiente para invertir dinero en Venezuela, dólares en Venezuela, ¿cuál es el respaldo que puede ofrecer eh, Nicolás Maduro para que venga cualquier persona que no sea amiga de la dictadura y decida, bueno, eh, está bien, tenemos dólares, invertámoslos en Venezuela, Marcelo. Nadie en su sano juicio pondría un dólar, de hecho yo no lo haría, porque... Sabemos que la economía en Venezuela no funciona, y no funciona por dos razones, básicamente. Una, el esquema socialista que impide la productividad. Pero el otro es la extrema corrupción, donde los únicos negocios que pueden prosperar, prosperan a la sombra del régimen. Entonces, no tiene sensatez. Yo invertiría... Si yo fuese amigo de un ministro, de un alto jerarquista, aunque no esté en el gobierno, sino que está en el partido, pero alguien que tenga peso, yo le digo, mira, vamos a hacer este negocio. Ah, ok, sí, vamos, no te preocupes, yo arreglo, yo hablo con el ministro, así se puede invertir. Pero cualquier otra situación pero es que invertir es descabellado en Venezuela. Muy lamentablemente, porque en una época en que Venezuela era el paraíso para invertir, porque había buenos negocios reales, negocios, había inversión, pero... El chavismo ha destruido todo lo que ha podido. Particularmente hay antecedentes en países de América Latina donde gente que tiene cuentas en dólares eh, en los bancos, el eh, caso de Argentina, por ejemplo, con el famoso corralito. Mm, a ver, ¿se puede descartar de alguna manera que no haya una medida así en un futuro a mediano plazo en caso tal de que hubiera gente que empezara a abrir cuentas bancarias en Venezuela? Bueno, en Argentina, eso fue un desastre porque la gente podía depositar en dólares, sacar en pesos, depositar en pesos, sacar dólares, porque había libre convertibilidad en la época del innombrable Carlos Menem y el, el cambio era uno a uno, o sea, era como en Panamá en su momento que la moneda era el balboa y tú podías pagar con dólares, te devolvían balboas o mezclados monedas de balboa con monedas de, de dólar porque el balboa era exactamente el mismo, eso sucedió en Argentina pero fue insostenible, llegó el corralito, la gente no pudo retirar ni los pesos ni los dólares el dinero quedó represado en los bancos y había una frase que se hizo muy famosa decía el que depositó pesos se le devolverán pesos, el que depositó dólares se le devolverán dólares lo cual no fue cierto porque el que depositó dólares recibió pesos ya devaluados o sea, eso fue un desastre el que tenía dólares en la banca argentina perdió, perdió fortunas entonces en Latinoamérica lamentablemente lo más seguro es tener los dólares bajo, bajo el colchón contando con que no se te vaya a incendiar la casa y se quemen los dólares en el colchón eh, desastroso y Venezuela menos hace un rato o quizá una hora leí un tuit que comentaban que en el Banco del Tesoro tú puedes abrir la cuenta con 10 dólares. Depositas 10 dólares, pero quieres sacar 5 dólares y te lo dan en bolívares. Eh, para eso no, no vale la pena, porque ¿qué, ¿qué me van a dar que tenga sentido? Entonces, bueno, sí, te estás, estás perdiendo. Es que se supone que una de las medidas que eh, impulsan con esta especie de pseudo-dolarización oficial es que la gente pague en dólares se le debiten los dólares, pero el banco en lugar de llevar esos dólares a la cuenta del comerciante, eh, le ponga los bolívares a la tasa oficial del día y el banco, que lo maneja los jerarcas, gente afín a la dictadura, se quede con los dólares. ¿Qué tipo de sentido puede tener esto? Mira, es otra cosa que está pensando. En Venezuela no puede haber un corralito como tal, porque el corralito se hizo para represar que la gente no sacase el efectivo. En Venezuela no existe el efectivo. Entonces, ¿cuál efectivo vas a sacar? El problema no es que no te permiten, es que no hay. Y no hay por una razón sencilla, el billete de más alta denominación, si no ha cambiado, debe ser todavía el de 50 mil bolívares. Y un dólar está, hace un rato estuvo en, en un millón novecientos y algo. Eso. Vamos a calcular los millones para redondear y sacar una cuenta más fácil. La veinteava parte de un dólar es el billete 50.000 mil bolívares, que son cinco centavos de dólar. Un nickel, como se le dice ya. Cuando el billete más grande en bolívares es cinco centavos de dólar, ese billete no sirve, no, no vale nada, no tiene ninguna utilidad. Entonces, la única forma de hacer las cosas es con los pagos electrónicos. Yo varias veces he comentado, y recuerdo a mi bisabuelo, que era francés y estuvo en Alemania en un momento, o sea, vivía en Argentina, fue a Francia, cruzó a Alemania, y fue la época de la hiperinflación del año 22, que a principios del año, una hogaza de pan costaba 23 centavos, y en noviembre costaba pues, 47 millones de marcos. Entonces no había forma de hacer billetes suficientes, habría que cambiarlos, y la gente iba con bolsas de dinero a comprar el pan, y llegaban a la panadería y le decían, mira, el pan, 47 millones de marcos, la gente sacaba pacas, y sacaba pacas, y ponía una montaña de billetes en el mostrador, y desde la panadería simplemente los guardaba. ¿qué iba a contar? Si faltaba uno, dos, tres, diez, cien billetes... Eso no le, no le alteraba la cuenta. Y la gente llevaba a veces el dinero en, en carretillas y hubo un incidente que mi bisabuelo vio y una persona que lo ataca, eh, llegó un ladrón, lo empujó, volteó la carretilla, dejó los billetes botados y se vio la carretilla porque valía más que todos los billetes que estaban ahí. Eso más o menos sucede en Venezuela. ¿Cuánto necesitas para comprar cualquier cosa? cuando el billete te vale 5 centavos de dólar, el mayor billete. Y los demás, yo no sé si todavía existirán. Tengo tres años que, que no estoy en Venezuela, pero no tiene sentido. ¿De qué sirve un billete de 10.000 bolívares? De billete de un centavo de dólar. El billete de 5.000 bolívares que existió en su momento. Un billete de medio centavo. O sea, no cumple una función real. Y el, particularmente, ¿cómo se pudiera obtener una moneda digital bolívar digitales como lo están queriendo acuñar en la dictadura en un país con un internet deficiente, un país sin energía eléctrica, tampoco eh, parece muy viable. Es que hablar de bolívar digital, pero yo creo que el bolívar digital es simplemente el mismo bolívar pero en el banco y usando los sistemas de, de pago. Es que no hay otra forma real de hacer la, las cosas. Eh, recuerdo que vi un video de, casi seguro que fue de Javier Milei, el economista argentino. Él decía que el dinero cumple tres funciones. Uno era servir como unidad de cálculo, el otro eh, como medio de pago y para eh, atesorar eh, recursos. Y el Bolívar en Venezuela no cumple ninguna de las tres funciones. Unidad de cálculo, si todos los días cambia, o sea, no hay forma. La unidad de cálculo es el dólar en Venezuela. Eh, para... Medio de pago, posible, billetes que valen lo que, el, una de las, que la moneda más pequeña de Estados Unidos, no tiene sentido. Para atesorar, quienes usan los huillos va, va a guardar billetes. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, a mí me daba una moneda y la guardaba y tenía en mi alcancía, iba guardando y cuando se llenaba, pues la rompía, podía llevar al banco, guardar, pero decía, oye, pues voy a comprar alguna cosa, me compraba un carrito Matchbox que en ese entonces eran era los codwills era lo de aquella época. Y, y tenía sentido, yo bueno, guardo las monedas y a fin de mes me compro un, un carrito tú ahorita guardas los billetes y a fin de semana perdiste la mitad, no, tienes, no tiene sentido y por eso vienen también las hiperinflaciones, el desespero de la gente por comprar, por gastar el dinero porque tú sabes que con total certeza en una semana ese dinero no te va a comprar lo mismo entonces es mejor tener los bienes, aunque no los necesites, pues, bueno voy a comprar eh, eh, tengo ahorita para comprar un televisor, pero para qué? No neces si quieres uno, no, no, lo, lo voy a comprar para tenerlo, porque siempre ese televisor lo puedo vender por lo que valga un televisor en ese momento, pero los billetes, los bolívares, así estén en el banco, sean digitales o sean en billetes. En una semana no vamos a valer lo mismo y ese es el desastre que nos están ocasionando. Y en el caso de la gente que maneja dólares, eh, se ve hoy en día en Caracas, sobre todo, eh, Pongámoslo en Caracas porque cada ciudad y en cada región hay una realidad diferente, pero gente que ha empezado a pagar eh, pasajes de autobús con billetes de dólar, gente que vende cosas al pie de la autopista en billetes de dólar, eh, o sea, ciertamente se ve que ciertas personas han empezado a manejar dólares de manera informal, pero... ¿Esto acaso quiere decir que la gente tiene un poder adquisitivo? ¿Esto acaso quiere decir que la gente puede estar mejor? ¿O es simplemente una nueva forma de manifestar la pobreza en dólares? Mira, hubo momentos que se estaban popularizando los pagos por el sistema SEI, que personalmente desconozco, no tengo cuentas en Estados Unidos, así que no sé los detalles, pero leí que hubo algunas dificultades porque eso no estaba hecho para que una persona hiciera 20 trans transacciones al día, sino para alguna transferencia que haya que hacer, pero no es para usarlo a la mañana, a la día de la mañana, voy a comprar un café, después voy a comprar un casito, después voy a... No. Y tuvo problemas con la plataforma. Me extraña que no se haya popularizado el sistema de PayPal y todas esas aplicaciones de ese estilo, porque podrían simplificar los pagos y lo que está ahí, está ahí, y está en, en divisas. Es desastroso, eh, se me perdió en el tintero. Está, eh, ¿Qué fue el último que me dijiste? Porque pensé algo que iba a comentar al respecto y... No, porque viste que ahora hay mucha gente, bonero, autobusero... Ah, sí. Reciben dinero, pero eso quiere decir que la gente tiene dinero. No, porque el hecho de que un buhonero eh, tenga 10 dólares, eso no, no quiere decir que tenga dinero. La cesta básica está como en 300 dólares. ¿Quién reúne 300 dólares al mes y en dólares en Venezuela? Pues no muchos. La clase media está pasando trabajo. Y el 96% está bajo el límite de pobreza. El 80% bajo el límite de pobreza extrema. O sea, es prácticamente indigencia. Entonces, el hecho que tenga algunos dólares no quiere decir que realmente tengan una, una capacidad de compra. Entonces, que por suerte tienen algo y lo van a gastar en cualquier momento porque Venezuela tiene un fenómeno increíble que es la inflación en dólares. Yo entiendo que haya una inflación en bolívares cuando se calcula el cambio del dólar, porque yo voy a pagar en bolívares, el comerciante dice, bueno, esto cuesta 10 dólares, te lo pago en bolívares. Ok, pero yo necesito calcular no a cómo está el dólar hoy, sino a cómo podría estar el dólar cuando yo vaya a cambiar esos bolívares otra vez en dólares. Y vimos que en días la moneda se evaluaba 10, 15, 20, 30%. Entonces, eso tiene que calcularlo el comerciante. Porque tú, eh, tú me dices 10 dólares, el dólar está a un millón de bolívares. Entonces, son 10 millones de bolívares. Por decir una cifra que sea fácil de, de entender por lo redonda. Y le, el comerciante te recibe 10 millones se le acredita en la cuenta, va a comprar dólares a los tres días y resulta que ya el dólar no está a un millón, sino a un millón doscientos. Entonces perdió porque lo que él creyó que eran 10 dólares en realidad fueron ocho Por eso es que cuando cobran bolívares tienen que cobrar una un adicional. Y no quiero defender a los comerciantes porque hay algunos que son muy poco honestos, pero la realidad es que no les permite ni a los mejores ser honestos porque tienen que calcular a cómo va a estar cuando quieran volver a comprar Ahora, que haya inflación en dólares, cuando pago en dólares, eso es absolutamente injustificable, porque es que el dólar siempre vale. En Estados Unidos no hay inflación. Los precios te suben un, un, un 1% 2% en un año, suben 3% en el año y el gobierno está que se cae porque la inflación los está matando. Lo mismo sucede en Europa. Eh, yo tengo poco tiempo acá, mi cuñal tiene 8 años me dice que hay cosas que, que todavía está comprando Casi al mismo precio que cuando ella llegó hace ocho años. Acá en España. Entonces, ya son precios estables. En Venezuela no conocimos precios estables prácticamente nunca. Ni siquiera cuando estábamos bien. Y Argentina, bueno, tiene una tradición de inflación que se puede meter en, en las cuentas. Y uno dice, no, sabemos que la inflación va a ser por lo menos tanto y ya uno no se extraña. la Argentina lo, lo tomamos como algo normal. Bueno, amigos. Eh el análisis económico, porque vieron que, insistimos en algo, ¿no? No faltan quienes quieren decir que en Venezuela, por el hecho de haber dólares, la economía está bien, la gente está bien y supuestamente la pobreza se ha reducido. Eh, podemos ver que no es así. En absoluto. Porque vayan a Petare, ¿eh? suban a Katia y vean cuántos dólares tienen realmente. Cuando todos tengan 300 dólares por mes y estén cubriendo la canasta básica, uno dice si sí, realmente se redujo la, la pobreza porque no tendrán para ahorrar, pero que se cubren todos los gastos. Acá en España, dos sueldos mínimos te cubren no solo todos los gastos de una familia, fuera de Madrid, que es caro, y Barcelona, que es caro, pero el resto de las ciudades con dos sueldos mínimos pagas el alquiler, la cuota del de carro, la, la cuota del seguro del carro y vas a pasear con los niños y pa, cubres todo y te alcanza para en agosto irte de vacaciones, o sea, porque hay economías que tienen ese nivel de estabilidad y un sueldo mínimo no te da para ser rico pero como dije con dos sueldos mínimos cubres los gastos de una familia porque cuántas personas tienen que trabajar en Venezuela para cubrir los gastos de una familia para que cubrir los gastos de una familia de cuatro, tienen que trabajar 40. Entonces, eso no, no funciona. Y esa es la realidad. Eh, como nos decían durante la guarimba, que nosotros decíamos en Chacao, ¿no? esto parece salvando al soldado raya vamos a tumbar el gobierno, y alguien decía, el resto de Venezuela no es Chacao, Chacao es único. Y era verdad, había muy pocos sitios donde había realmente guarimba. Pero el resto de Venezuela no son esas personas que tienen dólares. Eh, los que tienen dólares para gastar en lo que quieran, que pueden ir, eh, como vi hoy, un video de alguien que fue a un restaurante en, en el Ávila, en el Humboldt, y fueron como 220, 230 dólares, cuatro hamburguesas con sus contornos y la bebida. Cuatro hamburguesas. Por 240 dólares, o sea, 200 euros. Por 200 euros yo aquí hago un banquete para más de cuatro personas, pero ¡un banquete! Y ahí en Buenos Aires también, con esa cantidad tú puedes, puedes ir con una cantidad de personas a comer bien, no hamburguesas. Sí. Pero hay gente que puede darse esos gustos. ¿Cuántos pueden? ¿Cuántos pueden ir a un McDonald's a comprar una hamburguesa, que es lo más, lo más barato? O a comerse un perro caliente en la calle. ¿Cuántos pueden darse ese, ese lujo? Nadie. Y cuando yo tenía tu edad, ir a comer un perro caliente en la calle, una hamburguesa, eso era lo más natural del mundo. Todos podíamos salir del colegio e ir a comer hamburguesas. Ya no yo, se mismo, yo mismo siendo niño pude ver cómo ir a comerse unos perros calientes en la calle era algo normal. Ah, muchachos, juntemos dinero entre varios porque si no, no llegamos. Y lo digo en cuestión de unos cinco años, no sé, capaz menos. Eh, cosa curiosa, a veces nos sentábamos varios en Caracas a comentar los precios de las cosas, de una hamburguesa, de una cerveza, de ese tipo de cosas, y decíamos, pareciera que tuviéramos 40 años, eh, porque estamos hablando de brechas de precios muy disparatadas y era cuestión de cinco años, nada más y eh, era pasar de quizás se podía hacer tal cosa a simple y llanamente hoy es imposible no hay manera de, de hacer lo que alguna vez hacíamos estoy hablando de ir a comer perro caliente en una esquina de irse a tomar una cerveza en el bar de, de enfrente no estoy hablando de hacer alguna cosa eh, fuera de lo común ni mucho menos sí. Cuando yo tenía 14, 15 años, salíamos de las reuniones de los pescados, nos íbamos caminando hasta Sabana Grande, íbamos al burriquín de Sabana Grande y con esa edad todos pedíamos cada uno, el que esa semana estaba mal, pedía una hamburguesa doble, pero lo usual era pedir un Whopper, un Whopper doble con merengada y todo, y a los 15 años podíamos hacerlo porque podíamos decir, mira papá, dame tanto que voy a ir saliendo de la reunión con los compañeros a, a comer una hamburguesa eso era natural, lo hacíamos todo, o sea, el, el que no iba era porque no quería, no porque no podía. ¿Cuántos pueden ahora? O sea, Nuestra lamentable realidad y la realidad que los, que los enchufados, los acomodados, no ven, porque ellos están muy bien. Y los que se acostumbraron a estar mal, pues ya ni siquiera se dan cuenta que en otra época estaban mejor. Bueno Luis, interesante el punto la economía se lo fue al diablo. Con todo de dólares. Con todo de dólares. Los dólares no alcanzan para rescatar la economía de Venezuela porque hace falta cambiar los conceptos sobre los cuales esa economía está fundamentada. Si no, los problemas van a seguir y seguir y volverán a dolarizar, volverán a reconvertir la moneda. En Argentina llevan no sé qué cantidad de reconversiones monetarias y creo que ya una más que en Venezuela el problema es que Venezuela lleva todas las reconversiones en un periodo de unos 12, 13 años La Argentina lo han hecho a lo largo de un periodo más o menos equivalente a mi vida o sea, otra cosa, así que estamos peor que el país que llevaba el récord del desastre y si contamos el dólar a 2 millones de bolívares de los actuales y le ponemos sueros, estamos Quizá unos 20 trillones de bolívares de los que había cuando yo nací o de los que había cuando tú naciste, porque tú conociste los, los bolívares viejos. Sí, correcto. Todo el desastre es, es de Chávez y de Maduro. No es, que Chávez, no es que Maduro destruyó el legado de Chávez, no lo continuó perfectamente. Chávez destruyó todo lo que pudo, no destruyó más y no robó más porque se murió. Y murió joven. Sí. Lástima que no murió más joven. Nos habríamos agarrado muchos dolores de cabeza. Bueno, señores, esperamos que les haya gustado el programa de hoy. La próxima semana va a estar aún mejor. Tenemos sorpresas porque vamos a hablar de cómo está Colombia y las perspectivas que tiene Colombia de venezolanizarse. No porque se haya llenado de venezolanos, sino porque la política se está venezolanizando. Y si no tienen cuidado, pues Colombia... Venezuela va a ser otra vez la Gran Colombia, porque va a ser igualito el mismo desastre. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Marcelo, amigos.